Público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este lunes 10 de julio. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y también a ti, quienes nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Ciudadano. Japón realizó la entrega de equipos por más de 2 millones de dólares como parte de la tercera fase de una cooperación financiera. Más de 12 mil niños, niñas y adolescentes han continuado con sus estudios mientras se recuperaban de alguna dolencia en los hospitales públicos. Ban Ecuador impulsa la producción orgánica y procesamiento de cacao a nivel nacional. Y en lo internacional... Muelle donde llegaban los esclavos a Brasil a punto de ser patrimonio mundial de la humanidad. Iniciamos con el desarrollo de la información. Luego del exitoso proceso del examen ser bachiller en todo el país, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación comunica que el 20 de julio de 2017 se informarán los procedimientos para postular y acceder a las universidades y a los institutos técnicos y tecnológicos. Se le recuerda a la ciudadanía que la única fuente de información oficial sobre el ingreso a las universidades e institutos técnicos y tecnológicos es la CENESID, por lo que declaraciones de personas que no pertenecen a la institución no tienen ninguna validez. Y este viernes se llevó a cabo un taller para impulsar la minga agropecuaria propuesta del presidente Lenín Moreno para afianzar este sector productivo. El proyecto contempla entregar títulos de propiedad, planes de riego, kits con semillas, seguros agrícolas y ganaderos, asistencia técnica y mecanización agrícola. También se desarrollará una estrategia que permita colocar los productos agriculturales en mercados nacionales e y extranjeros. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión de trabajo con los alcaldes de las provincias de Manabí, Santo Domingo, de Los Áchilas, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena, en donde se trataron varios temas. El, presidente nacional... El segundo mandatario dio detalles de la gran minga agropecuaria, la cual promoverá la producción y generará más prosperidad para los ecuatorianos. La gran minga agropecuaria es una de las grandes promesas de campaña que tiene muchos ejes de acción, que va de la chatarrización de herramientas viejas, tecnificación, mecanización, regularización de la tierra. Daniela Besiza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, solicitó al vicepresidente que los municipios sean parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Hemos tenido siempre el respaldo del gobierno central. Lo tuvimos en el gobierno del compañero Rafael Correa, y ahora sentimos, y no lo ha dicho así el compañero presidente, y hoy nos lo dice el compañero vicepresidente, esa apertura que necesitamos para trabajar de manera articulada. Además, los alcaldes presentes entregaron un manifiesto de respaldo al gobierno nacional y al vicepresidente Jorge Glass. Destacaron su trabajo en el cambio de la matriz productiva. Tengan ustedes la certeza de que ustedes estarán en todas las instancias de diálogo, trabajo, desarrollo, y resolución, yo no puedo hacer un plan productivo eh, sin el ordenamiento territorial. Así que siempre, siempre eh, van a estar presentes. Veinte empresas ecuatorianas alcanzaron 15.7 millones de dólares en expectativas de negocios en la feria Summer Fancy Food Show. Con el apoyo de ProEcuador se promocionaron productos como la quinoa chocolate, mermelada, entre otros. La producción de Ecuador está siendo mundialmente reconocida por sus productos de calidad a través de la participación en ferias internacionales. En este proceso ha sido vital el acompañamiento de ProEcuador, institución que promueve la oferta de productos tradicionales y no tradicionales y fortalece la inserción estratégica en el comercio internacional. Para Andrés Mosquera, chef y representante de la empresa Family Food, el respaldo de ProEcuador es vital, pues sus productos están siendo posicionados a nivel internacional. Tenemos una galleta de quinoa eh, con una mousse nitrogenada de maracuyá. Estamos promocionando más que platos típicos eh, en el stand de ProEcuador. Criterio que es compartido por Cristina Camacho, representante de la empresa Mink Organic Dark Chocolate. Esta barra es de la Maná, esta barra es de Manaví, esta barra es del guay, de Guayas y esta barra es de Esmeraldas y esta es del Tena. Cada cacao está con una particularidad de acuerdo a su clima, su ubicación y eso hace que la barra también tenga un sabor único. Estos emprendedores ecuatorianos participaron de la feria Summer Fancy Food Show en Nueva York, una de las más importantes en Norteamérica, y donde 20 empresas ecuatorianas alcanzaron 15,7 millones de dólares en expectativas de negocio para los próximos 12 meses. La más importante de Norteamérica para productos de especialidad, es decir, aquellos que son de tipo gourmet, que tienen una diferenciación, un alto valor agregado, Hemos incluido nuevos productos a todos aquellos a base de quinoa, eh, cereales, barras energéticas que están muy relacionados con lo que el cliente estadounidense está buscando. Este tipo de eventos reúne exportadores de todos los países con compradores y potenciales distribuidores para la generación de nuevos contactos y negocios. Así lo resalta Vanessa Catán, representante de la empresa Incas Treasure. Producto 100% ecuatoriano y le invitamos a la linda comunidad ecuatoriana a visitarnos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook buscándonos como Incas Treasure. Según datos del Banco Central del Ecuador, la industria de alimentos procesados representó el 3.5% del total de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el año 2016 y Estados Unidos fue su primer destino. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 que fortalezcan los espacios de participación ciudadana e impulsen políticas que contribuyan en la construcción de un país más justo y solidario. Las mesas de trabajo se habilitarán en ocho ciudades del país y girarán en torno de estas áreas temáticas, las garantías y derechos de la comunicación, la regulación y control, que significa régimen sancionatorio, publicidad y producción nacional.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que más de 12 mil niños, niñas y adolescentes se han beneficiado de las aulas hospitalarias. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional.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 Gracias por continuar informándose con nosotros. En las noticias del mundo les contamos que el muelle Balongo fue lugar de punto de llegada de esclavos en Brasil y ahora podría convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO. Mientras que en California, Estados Unidos se han comprometido en combatir el calentamiento global. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. A primera vista son apenas unos montones de piedras consumidas por el tiempo en la zona portuaria de Río de Janeiro. Pero el muelle de Balongo, candidato a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, fue el punto de llegada de casi un millón de esclavos provenientes de África. Eran, barcos... eran pequeños botes los que transportaban a estos africanos a la playa No solo aquí, al muelle, sino también a diferentes ingenios azucareros en la región Y entonces eran distribuidos en las diferentes casas que existían para la compra y venta de estos africanos esclavizados Africanos esclavizados la mayoría de los historiadores coinciden en que Brasil recibió a más de 4 millones de esclavos llegados de África, lo que representaría un 40% de las víctimas de la trata hacia las Américas. La elevación del muelle de Balongo a patrimonio mundial obliga a la ciudad de Río de Janeiro, a sus habitantes, a Brasil todo, a reconocer sus raíces africanas. Al final, Brasil tiene la mayor población negra fuera de África. El sitio, que contiene los únicos vestigios del desembarque de los esclavos en América, fue descubierto durante excavaciones previas a la revitalización de la zona para los Juegos Olímpicos de 2016. La UNESCO tomará la decisión en una reunión que se celebrará en Polonia entre el 2 y el 12 de julio. Debra está liderando el camino para la energía renovable en su barrio al sur de Los Ángeles. Manejé en el vecindario y no he visto los paneles en la casa de nadie más. Entonces siento que estoy marcando el ritmo. Este equipo cuesta 24 mil dólares, pero Debra no está pagando un centavo por él. Viuda y retirada, ella calificó a un programa financiado por el Estado. También significa una reducción en su cuenta de electricidad. Irá de 150 a 15, 20 dólares por mes. Entonces eso es un tremendo ahorro. Debemos tener un lindo y tibio verano. Entonces yo podré usar el aire acondicionado sin preocuparme por él. Podremos estar cómodos without having to worry about it we can all be comfortable. You're En el techo aprendices como AJ están instalando los paneles. Ellos esperan que la práctica les ayude a encontrar un trabajo en ese sector en auge. Is... La meta ambiental de California es ser el estado con más eficiencia energética para 2045, posiblemente antes. Entonces, por eso es que yo quiero ser parte de eso también. Well. Desde el inicio de este programa de aprendices en 2011, más de 300 practicantes han encontrado empleo en el sector de la energía solar, una industria que da trabajo a 100.000 californianos. Aquí en California en 2017 creo que es nuestro deber realmente hacer lo mejor que podamos para expandir la energía renovable en un movimiento que incluya a todos. Desde propietarios de bajos ingresos a los practicantes aquí en Techo, esperemos transformar el país hacia la energía verde. Mientras el presidente Donald Trump anunció que retira a Estados Unidos del Acuerdo contra el Cambio Climático de París, California se plantea metas ambientales más ambiciosas. Para el 2030 el Estado espera que la mitad de su energía venga de fuentes renovables. Sirios que huyeron del grupo yihadista Estado Islámico esperan largas horas bajo el sol afuera de la estación de autobuses de Alepo. Aquí en el garage de Ramusa, las familias que huyeron de los bastiones yihadistas de Raqqa Mayadín y de Deir Esor esperan un autobús para reunirse con sus seres queridos en otras ciudades del país. Con la destrucción de las carreteras, tardan hasta un mes en recorrer 200 kilómetros. <risa> Antes tomaba dos horas venir de Raqqa a la gobernación de Alepo, hoy toma tres días. Antes de los eventos la carretera era buena, no había destrucción, hoy todo está destruido. Hay familias que pagan casi 300 dólares por persona para trasladarse entre minas, bombardeos aéreos y yihadistas que persiguen a los fugitivos. Mohammed es empleado de una de las pocas compañías de autobuses que opera en la estación de Ramusa y afirma que algunas personas esperan hasta 24 horas para subir a un autocar. Cuando los autobuses llegan traen personas enfermas y ancianos, personas que no han visto un doctor en años. Aquí hay hospitales y ellos los necesitan. Hay niños que en sus vidas solo han conocido al grupo Estado Islámico. Cuando ellos llegan, están muy felices. Quienes logran llegar a sus destinos en cuatro días se consideran afortunados, a pesar de haber pagado 3.600 dólares. Amigos, antes de finalizar la emisión de noticias, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos han escrito a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. A Kaiby Kling, a Mercedes Mora también, a Carlos Bravo que nos escribe desde Finlandia, a Mercedes Mora un saludo también, a Marjorie Pilay que siempre está pendiente del noticiero ciudadano desde eh, España, a Pedro Álava, a Jope Ping desde Nueva York, a Jaime Castro también desde Tababela. A Plácido Marcelo Jaramillo, que nos saluda desde España. Y a Hernán Paredes, desde Los Ángeles, California. Un abrazo a todos ustedes y gracias por sintonizar su noticiero ciudadano. De esta manera llegamos a la parte final. Mi nombre es Luis Andrade. Más noticias a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.